Vamos a escuchar entonces a Massa y lo que dijo, porque una cosa es que te lo cuenten y otra es oírlo. Cuando el equipo de producción, o Silvio Ferrer, me señaló lo que había dicho Massa, a uno lo primero que le corre por la cabeza es la idea de que algo está exagerado, algo se sacó de contexto, algo no funciona, porque no puede ser que una persona, que al parecer hasta se postula como candidato a presidente, pueda recorrer ese camino. ¿Qué queda para las personas que andan corriendo de vez en cuando a alguien que se robó una cartera por la calle? Lo cual sucedió toda la vida. Y es natural que en algunos casos, de mil, uno, dos o tres, terminen de la peor manera. Alguien se golpea la cabeza contra un cordón, alguien da una patada en un sitio que cree que es nada más que una patada, y es una patada que puede matar. Y no siempre se... eh, eh, Esto lo tiene en cuenta, por cierto, una persona curiosa, que ha perdido la cabeza, pero que queda habilitada por una frase que ahora voy a compartir con ustedes, dicha por el candidato o diputado por ahora, Sergio Massa. El mensaje tiene que ser que el que las hace las paga, el mensaje tiene que ser que el que las hace las paga, y no que está todo lo mismo. Si vos eh, planteás que vas a un país en el cual las reglas penales eh, no reprimen la reiteración de conducta, si vos frente a la preocupación de la gente frente a avances eh, en materia de narcotráfico de delito el mensaje es que reducís penas, lo que estás planteando es que eh, no hay premio que casi. En el, momento, en el momento, que se sacan, que van y le pegan, piensan que están haciendo justicia? ¿Es justo lo que hacen? No, eh, a tratar de entender a los que reaccionan de esa manera, al margen de la ley, tratando de matar a una persona, de pegarle. Ellos en ese momento, en el momento que se sacan, que van y le pegan, piensan que están haciendo justicia. Yo, ¿Es justo lo que hacen? No, yo no lo creo, yo creo que eh, mayormente la gente que participó de estos episodios no era la víctima inmediata de un hecho, delictivo. un hecho delictivo y muchos ni siquiera eran testigos se enteraron de que estaba ocurriendo y se suman a una situación de castigar físicamente a alguien del que presumen que es un delincuente y al que van a, a llegar incluso a matar es el hartazgo que dice Berni yo, yo, yo no, no creo que sea el hartazgo pero una persona que está caminando por la calle y se entera que arrona un posible imposible delincuente que se robó una cartera, ¿no? Sí, sí. Y sí. le patea la cabeza para matarlo, no está harto está loco. Quien actúa de ese modo está loco. ¿Estas reacciones tienen que ver con lo más primitivo de, del ser humano? O sea, porque el ser humano antes, digamos, en, en épocas salía a cazar, salía a matar, es como volver a la época de las cavernas. Es como volver a la época de las cavernas. No, yo creo que no. Yo creo que hay una violencia gratuita eh, que no es una violencia que existe en lo que llamaríamos el mundo natural. Quiero decir, un animal no es sanguinario, un animal cobra una presa con un objetivo, aun si no es alimentario, es para aprender a cobrar una presa. La violencia gratuita es un fenómeno puramente humano. Es como volver a la época de las cavernas. Y esto es lo que está viviendo, esta es la polémica que está sufriendo la población, la locura. La ley de la selva, la justicia por mano propia que está sufriendo la población, la locura, la ley de la selva, la justicia por mano propia, la falta de un Estado que le dé eh, tranquilidad a la gente y por eso estamos viendo lo que estamos viviendo en estos días, linchamientos, voces de venganza, la locura, linchamientos, voces de venganza, la locura, el tema que tratamos...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 Las demandas de seguridad de la población denunciaron la falta de respuestas políticas frente al problema. En vivo, un debate a fondo sobre uno de los temas que en un a los 11, miércoles, 22 horas por DN. Por una frazada... ...asfixiaron a asfixia las pericias preliminares realizadas. Entonces uno tiene que tener, uno tiene que poder saber esto. Tarif es asombroso, que puedan sesgar información de esa manera. Cierran las candidaturas. Va a ser terrible. La gente tiene que estar tranquila, acuérdense. Sí, no. que es cierto. Vienen días terribles. Vienen días terribles. Vienen días terribles. Vienen días, días terribles. Y hay que estar tranquilos. Ojalá que no pase. Ojalá que no lo, que, pase, siento que, va lo que siento. Que va Lo que siento. Una pregunta conceptual. ¿Quién se fuma a un porro tiene que ir preso? No, pero no está planteado el tema de no, la... No, pero acá está el tema de la tenencia, está... está, no, no, no, no, no está en línea no, con está el fallo. tema está en línea con el de la Corte. Está el, el tema de la tenencia... Sí, sí por eso, por pero eso yo, no, por pero... yo le pregunto cuál eh, es su posición sobre eso. el tema de eso. la tenencia hoy no está en discusión, el tema de la tenencia para consumo no, pero... personal no está en discusión, no. A ver, eso es una chicana, cuando plantean que queremos condenar la tenencia, digamos, nosotros ni lo planteamos ese tema. Vaya a la página y revíselo. Es una chicana vulgar porque ¿Pregamos? en realidad nos quieren llevar a una discusión berreta. Nosotros no vamos Entonces, a hacer la respuesta una discusión... No. No, para nada, no es. Un...